reina con su sombra por las calles. La ciudad duerme y las aceras están solas y yo volviendo a casa sola, ya de solas, me acuerdo de otras calles que el corazón añora. Allá en mi barrio silbaban por. Iban cantando milongas, valsecitos Se me antojaban en la noche, pajarito Era tan mágico volver hacia mi hogar Nadie canta por la noche en Barcelona El asfalto se enloquece de silencio Las hojas vuelan sin murmullo con el viento Desesperadas caen al suelo sin hablar, nadie canta por la noche en Barcelona, en el asfalto no rebota ni un lamento, ningún silbido llorando en el viento de un solitario que hace hablar su corazón. Brilla en silencio y me ilumina. Solo aquel mar que estaba en medio de la tierra canta su guerra entre las olas y la arena con ese ritmo que recuerda un corazón. ¿Será que nadie vuelve con una alegría o alguna pena, algún recuerdo, alguna herida? que llegan como miel a tu garganta Nadie su mal espanta abriendo el corazón Nadie canta por la noche en Barcelona El asfalto se enloquece de silencio y las hojas vuelan sin murmullo con el viento Desesperadas caen al suelo sin hablar Nadie canta por la noche en Barcelona En las paredes no rebota ni un lamento Ningún silbido llega volando en el viento De un solitario que hace hablar cosas